Porque el mundo nunca fue tan duro. Y eso fue por tu bondad. Aunque soy adulto y me valgo solo, te voy a necesitar. Mi único deseo es que en mi siguiente vida, mi mamá vuelva a ser mi mamá. Sabes, hoy me desperté agitado. Otra vez llorando y otra vez suplicando Que fuera mentira para tenerte a mi lado Sin que nada malo te hubiera pasado Solo me estoy culpando por no hacerlo mejor Gritando al cielo mil disculpas con dolor y todos los días es lo mismo y como no Sentir este vacío si tu vida terminó Sé que nadie es perfecto pero para mí lo eras Y me duele entender que la vida es pasajera Aún puedo sentir esa tristeza que me mata Estoy siendo egoísta pero me haces tanta falta Sé que por ti el mundo nunca fue tan duro Y eso fue por tu bondad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 Espero te haya sido sin reproches, sabes que aún te busco entre el frío de la noche No puedo aguantarlo y al final por más que luche, te quiero y te lo grito, aunque tú ya no me escuches Sé que te dejé casi siempre hasta el final, y desde que te fuiste ya nada se siente igual Si me dieran un regalo, pediría verte hoy, sé que contigo no fui malo, pero pude ser mejor, daría todo todo porque estuvieras conmigo Siempre que despierto no te dejo de extrañar Tengo ganas de abrazarte pero sé que ya te has ido Como extraño tanto la sonrisa de mamá Sé que por ti el mundo nunca fue tan duro Y eso fue por tu bondad Aunque soy adulto y me valgo solo Te voy a necesitar Mi único deseo es que en mi siguiente vida mi mamá Ser mi mamá. Este por tu mundo nunca fue tan duro y esto fue por tu bondad. Aunque soy adulto y me valgo solo, te voy a necesitar. A mi único deseo es que me a mi mamá. Voy a ser